¡Hola, Fiferos! El día de hoy es un día súper, súper especial. Yo lo celebro más que mi cumpleaños, más que la Navidad y que cualquier otro día. El día de hoy vamos a poder probar por primera vez el nuevo FIFA, y en este caso es FIFA 18. Nosotros ya estamos descargando el demo. Así es, Ere, nosotros acabamos de descargar el demo y estamos a nada de echar el primer vistazo a FIFA 18. Si tú todavía no lo descargas, ¿qué esperas? En lo que nos alistamos para jugar nuestros primeros partidos de FIFA 18, déjenme contarles que tuvimos la oportunidad de jugarlo en exclusiva hace algunos días. ¿Y saben contra quién jugamos? Contra Raúl Jiménez. ¿Quieren saber quién ganó? ¡Vamos a verlo! Hola, Fiferos, ¿cómo están? Estamos nada más y nada menos que con Raúl Jiménez, uno de los mejores delanteros actuales del fútbol nacional. Eh, ¿Cómo no recordar la, el gol de chilena? Ese es el que más recuerdo, Raúl Jiménez. es el gol más importante que he visto en el Azteca de un, que, que fue clave, ¿no? Sí, sí, sí. Contento de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, ese gol queda para la historia y grabado y... La verdad es que todavía recuerdo y se me pone la piel chinita. Raúl, ya va a salir FIFA 18, ¿Eh, ¿ya estás listo? Ya, listísimo, esperando a que salga para ya tenerlo. Ahora, hablando de FIFA 18, está a punto de salir, hay muchas ediciones disponibles, está el estándar, pero hay dos muy especiales, la edición Ronaldo y la edición Ídolo, que ahí está el otro Ronaldo, por el que está gordito, el que está panzoncito, ¿por cuál tirías, Raúl? Le voy a comprar las 12, me hace Perfecto, Fiferos, pues bueno, ahí tenemos la reacción de Raúl Jiménez Que ya está listo para jugar FIFA 18 en estos momentos Estás emocionado, Raúl, esta es una primicia Bueno, imagínate, es un honor ahora sí que estrenarlo, ser el primero en, en jugarlo Y bueno, vamos a ver qué tal nos va Raúl, pues muchísimas gracias, vamos a disfrutar de FIFA 18 en estos momentos eh, Fiferos, pues ya estamos listos, estamos aquí con Raúl ¿Eh? Estamos aquí con el Chicharito Hernández, ah no Raúl, estamos aquí con Raúl Jiménez y vamos a jugar por primera vez el demo de FIFA 18, ¿cómo te sientes? Contento, emocionado, a ver qué tal, espero no, no me ganes. No, eh, no ahorita yo tengo, no tengo mucha práctica también, no, bueno. también lo voy a tocar por primera vez, entonces a ver cómo nos va. Y yo voy a jugar el primer tiempo y aquí Cerecero está por atrás, Cere. Hola, era. estás jugando por los dos, el honor está en ti, Raúl, mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Venga, venga, venga. No, ya está rápido. Bueno, ¡Gol! Estoy corriendo mal. Primer gol de FIFA 18. <risa> Estuvo muy fácil. Yo pensé sí. que era fuera del lugar. Estuvo muy fácil. No, ya de de ahí. La tiene que La torre polaca. ¡Lo era! ¡Está temblando! ¡Lo era! ¡Gol! ¡Gol de Raúl Jiménez! Bien, ¡Vamos, Raúl! vamos! Y parece ser que este es un 1 a 1. Y se acaba en 1 por 1. Viene el relevo oficial. ¡Cuidado, Raúl! ¡Cuidado, Raúl! ¡Oh, my God! ¡Uy, el gato! ¡Este es un golazo! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Qué gol! Fuera del lugar. No, sí lo marcó. ¡Sí lo marcó! ¡Qué golazo! Sí, sí lo marcó. ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡No! Inmerecidísimo, eh. No te ves a la telemerecida. No, no rebote, Puro rebote. Puro rebote. ¡Uy! Vamos a ver si hay una más. Y ya, esto fue todo. Cerecero dejó en, en alto el nombre de, de FIFA. No sé qué hubiera pasado con ese penal, Raúl. ¿Lo dejo ahí en la mesa? Es dudoso ahí. ¿eh? Hubieran cambiado las cosas, pero bueno. Pues bueno, este fue el juego, el juego oficial del demo de FIFA 18 que ya, ya está disponible y ahora lo van a poder disfrutar ustedes, fiferos. Denos sus opiniones. Raúl Jiménez está súper contento y no puede esperar que salga FIFA 18. Sí, a pesar de que perdí, mira, estoy con una sonrisa, no pasa nada. Fiferos Y no se pierdan eh, los programas porque vamos a regalar una playera firmada por Raúl Jiménez, esta que está, bueno no va a ser esta tal vez, porque tal vez esta se la va a llevar, pero va a ser una igualita a esta, así que esténse pendientes. Y recuerden los Fiferos, disfrutando el demo de FIFA 18 con Raúl Jiménez, FIFA, FIFA La Vida. Wow, estuvo increíble el partido, Seré, gracias por salvarme al final. Es que wow, jugaba increíble Raúl Jiménez y eso que era su primer partido de FIFA 18, no me lo imagino en unos meses. Raúl, gracias por darnos esta oportunidad y jugar el primer FIFA 18 con nosotros. Eh, te deseamos lo mejor de los éxitos en Europa. Eres un crack. Así es, Raúl. Muchísimas gracias. Mucho éxito en Europa. Y queda pendiente la revancha. Fiferos, nosotros nos vamos a jugar ya el demo de FIFA 18. Lo Laura, ¿estás listo? Sí, ya estoy listo. ¿Y tú? Estoy listo. Y recuérdenlo, Fiferos. Venciendo a Raúl Jiménez en tu primer juego. Y descargando el demo de FIFA 18. ¡FIFA la FIFA vida! vida.